Buena, buena compadre. Aquí estamos grabando otra vez más el juego del recuerdo. Les traigo Jumpman Junior para ustedes aquí en mi super canal. Y Aquí estamos viendo la introducción del juego. Les quiero contar que es un juego muy complicado, muy difícil. Eh, bueno, ahí vamos a ver el personaje primero haciendo el show. Es el personaje que nosotros vamos a ocupar durante todo el juego y que Vamos a tener que sortear estos dos escenarios que nos van a mostrar a continuación, que si se fijan traen como unas pelotitas. Esas pelotitas son unos diamantes que nosotros tenemos que comernos para poder pasar al siguiente nivel. ¿Ya? 12 niveles, mucho reto de plataforma, esquivar balas y toda la web. ¿Ya? Epix, 1983, y creado por Randy Lorenz. Epix es la empresa que lo, lo distribuyó. Ya, démosle. Podemos jugar de a 4 players, no al mismo tiempo, sino que alternándonos por turnos cuando uno muere. Vamos a jugar de a 1, y tenemos una velocidad entre 1 y 8. 8 es la más lenta, 1 es la más rápida, yo voy a jugar una velocidad que es 4, ¿ya? Ya apartamos con el primer level que se llama Nothing Do It. ¿Ya? ¿Ya? Primero que todo voy a ir a buscar las weas que están acá arriba. Estoy jugando una velocidad weón igual pajera, ¿cachai? Con la que igual puedo pasar los levels, ¿cachai? Pero... Puta, por mí que sea más rápido, porque lo he jugado tantas veces el juego Mira, weón Al límite, al límite Eso es lo que nos va a hacer sufrir durante toda esta grabación, ¿cachai? Las balas Mira, weón, mira la bala culiada Vamos Puras balas tratando de cagarme la grabación de... El juego del recuerdo ¿Ven que es justo, weón. Vamos si se pueden dar cuenta, abajo tengo un bonus que parte de como 1500, 2500, algo así, y va disminuyendo a cada rato que va pasando el tiempo. ¿Ya? Electrocution, ¿ya? otro el más medio satánico, el nivel 2, ¿cachai? Acá lo que tenemos que tener cuidado. Oh, ¡Mira, weón! La wea random, ¿por qué mi vida random en los juegos de video es tan mala onda, weón? Vamos. Lo primero que hago es comerme los de la varillas, porque, weón, no quiero pasar esos malos ratos con esas balas que salen por los costados, ¿cachai? Entonces, weón, sale, po, weón, electricidad, culiá. Entonces, trato de. Mira, mira la bala donde está, weón. Sale, mierda. Odio la electricidad, compadre. Mira la weá. No me juego de video, en la realidad no, pues, sin eso no tendríamos internet ni Atari ni todo ese weón. Vamos. Aburrete, pues, weón Ya listo, la pasamos Pasamos nivel 2, ya, bien En las vías te la dan a los 7500 puntos, ¿cachai? de score Ah, compadre, que ha sido un parto, weón Pasar este juego, weón Doom Waiter Vamos, lo voy a terminar, weón Una no vez por este juego ya me tiene tostado, weón Vamos. Vamos. Ahora esperar, pues, que la plataforma venga para acá. A ver. Aquí que choque la web. Vamos. Acá. Después les voy a contar más o menos bueno, cómo fue mi, mi historia de este jueguito y cómo lo conocí. Bueno. Me lo prestó mi mejor amigo, en realidad se lo cambié por el F-15 en aquellos tiempos cuando jugábamos con cassette toda la weá. Bueno. Obviamente a mí el F-15 a mí me gustaba, ¿cachai? Lo sabía jugar. Fue uno de los juegos originales que me regalaron, ¿cachai? En realidad no era original, la weá. Bueno, cuando me suscribí en la mundo Atari venía de regalo la, el F-15. Y estaba como de moda. F15 Street Eagle Y bueno, la cuestión es que lo cambié por ese juego Mi amigo me prestó este, Jumpan Junior Y le hice chupete y nunca lo terminé Obviamente, weón, si ahora me cuesta En esa época, weón, que mi cerebro era de este tamaño Weón Y mis skills, weón, De videojugador, no, no estaban advanced eh, No lo terminé, po, weón, ¿cachai? No me daba para terminarlo, era muy Brigio, Menos con esos joystick palitos a Atari con lo estándar. Chao, no había chance. Así que ahora estamos reviviendo este, ese momento. Ya, Hellstone. Eh, y lo vamos a terminar. Bueno, Hellstone es Brigio. Tengo que ser rápido en esta weá. Se puede bueno. Podemos, podemos. No cometamos errores nomás, compadre. Perfecto, saqué esta vida Bueno, todo bien, todo bien. qué nivel vamos? La figurita... Puta, acá ya empieza lo peludo porque eh, cuando te vais comiendo los... ...los diamantes, eh, Las plataformas van cambiando, el escenario va, se va alterando, ¿cachai? No es como todo fácil. Las balas salen rápido, weón. Y aquí hay que soltar el toque acá. Saltar, tenía un pixel de salto, compadre. Acá igual, chucha, weón, buena. Weón, esa weá fue una mala leche del juego, weón, cacharon. ¿Qué onda, weón? ¿Qué onda el juego, weón? Weón, estoy ahí, recién llegado ahí arriba y me sale esa weón. No, weón, no sean así, weón. Nivel 4 la wea, pues weón. Las balas, las balas, siempre las balas. Voy a llegar a soñar con esa weón. Ya veo que venía de arriba la weón y me cagaba toda la onda. Bueno, mi vida que saqué, weón, se fue a la cresta, weón. Ah, weón, ah, weón. Ah, les dejé aquí abajo la carátula y todo el show. Lo voy a hablar al final de cuando termine el juego, ya cuando se me quiten... ...la mala onda, porque estoy como hueviado, tantas veces tratando de pasar el juego, weón. Y acá lo que yo hago, weón, primero es ir a... ...agarrar todas las weas que están abajo. Y después me preocupo de los, de los de arriba, weón. Cuando ya está todo listo, weón. ¿Cachai? Porque aquí... Bueno, las barreras no me matan en realidad, solamente me empujan. Mira, ya, pa' sebo weón, estar esperando ahí. Ya. Y ahora sí. Uf. Weón, es broma. Definitivamente la hueá no, no da. La paciencia, la paciencia. Ahora. Pura paciencia. Está todo listo, no puede salir nada mal. Está todo perfecto. Casi. Ahora vamos a subir normal y nos vamos a comer las hueás de arriba normal. Uno, dos, tres... Ya... Normal. Ah, la wea, la we Juego de mierda, loco. Y ahora viene que zigzag, creo, ¿no? Zigzag. Eh, zigzag, wow, todas estas weas que te puta, Zigzag es satánico igual, hay que admitirlo. Las balas aquí, como dice el nombre del nivel, salen en zigzag. Ahí tenía un ejemplo, y mira esa weá, salió de la nada, weón. Ni te avisan las weón. Weá. Pero respeto con el player. Salen hasta dos, weón. Vamos rápido, no weón. Ah, de arriba la weá. Se dispara por último que tengamos un ángulo de escape, weón. Este uno de los niveles que igual odio, weón. Por eso lo odio, la wea La weón se dispara de allá de la cresta, weón, ni te avisa Pues llega y sale la wea, weón. Balas de mierda Ya, dispárate por favor, balas Ya, mírame, mírame Eso, dispárate, ya Todavía no cantemos victoria porque carría arriba queda todavía Pa, y se cae Es su madre, bueno, bueno. Baja. Baja rápido. Ya. Efectivamente, ya el juego ya me tiene. Me tiene como identificado y como que te, te cagan, ¿cachai? Como dicen, ya lo voy a cagar. Ahí me diste una vida por último, weón. Pues, bueno. Ya, Spellbound es un nivel donde tú tienes que seguir un orden, ¿cachai? Creo que ya me lo sé de memoria la weá. ¿De dónde viene la balada ya. Acá lo que tenemos que hacer en el centro del mapa... Se va a ir formando una palabra. ¿Ya? ¿De dónde viene la balada ya. Esta palabra dice Epix Jumpman. ¿Ya? ¿Este es el 2, no? Sí, este es el 2. El 3 creo que está acá abajo y el 4 acá arriba ya. El 3 está acá abajo, el 4 está acá arriba. El 5 está ya a la chucha, hay que ir a darse la media vuelta. Ya. Este es el 5. Me parece que nos van a matar. Ya, el 6 está allá arriba. No eh, me lo sé de memoria la wea. Vamos a esperar a que la bala se dispare. Ya. Este es el 6. El 7 está acá al otro lado. Si no me equivoco, este es el 7. Hay que ir a buscar el 8 ahora. Para ser el espacio. Este sería el 8. Este sería el 9. Y el del medio. Bala, weón. Balas culiadas. Y el del medio acá. Ya, lo hice intencional para que se disparara. Este El 11. Uf. Y finalmente el 12. Me podría haber cagado la... Secuencia, weón. Si se me como mal el diamante, oh, 12 ya, compadre. Vamos bien, weón. No podemos perder. Vamos, estoy tratando de acordarme de un recorrido que hay que hacer también. Ya 20, creo que los 23 me van a dar otra ya ¿Y a qué nivel sería este? Este sería el 9. Ya. Bueno. Voy a hacer un recorrido que ya me sé. De repente no es necesario que completé el mapa completo, ¿cachai? Porque los... ¿Cómo se llaman? Los diamantes aquí salen random, ¿cachai? Mira, por ejemplo, acá hay una hueá para subir. Y acá hay una plataforma. Hasta ahí llega, creo, la hueá. Hasta ahí. Acá podemos subir. Nada. Los demás diamantes pueden que estén acá, estén acá abajo. Ya, pues, weón. Vamos. Acá no hay nada, nada. Nada, acá. Acá podemos saltar investigando si hay diamante. acá tampoco. ¿Ve que acá está el diamante. No, no hay nada. Ya, para acá. Eso que errores, weón. De, de borde. Acá hay una subida. Nada. Ya, pues vamos a tener que... cruzar al otro lado nomás. Vamos a tener que investigar ahí hacia ahí. Está que lata que no, no hayan diamante acá, weón. Bueno. A ver acá... Tampoco. Y acá en la orilla tampoco hay. Y acá arriba... Nada. Acá tendríamos que saltar... ...en la mitad de por acá arriba. Acá. Ahí está la weá. Qué weá más de mierda, weón. Qué weá más de mierda que el mono no se agarra, weón. Que me da rabia. Y aquí viene ahora a ver qué nivel de. Ah, no. Ya. Vamos a ver qué podemos hacer. Concentración nomás. No sé si habla acá. No, ¡Sí, salté, weón! Chucha, ¡Salté para la escalera! La onda debe aparecer ahora ahí ya. Mira, y justo te disparan, weón. Y se caga toda la weá. Mira, una vida, weón. Toda la weá a la cresta, todo el esfuerzo en vano, weón. Ya, ¿para dónde? ¡Pero que soy no. El mierda weón, se teletransporta cada vez que, que, que como un diamante, ¿cachai? Me, weón, me salvó, ¿sabéis que me salvó? disparar de vos bala Me salvó weón, el, el, ese diamante, me dio una oportunidad Vamos Vamos, weón, que se puede... ¿Dónde está ahí? ¿Dónde hay a aparecer ahora? Vamos. Uf. No sé si puede hacer mucho. Ya, ya saqué todas las vías que voy a haber sacado, ¿cachai? Entonces ya no... Permiso, si no hablo es porque voy a estar ultra concentrado. Aquí nacen huevos de... de los diamantes. Y desaparecen cuando me como otro. Centración nomás. Perdón que no hable, pero... ¡Lo terminé, concha ¡Lo terminé! ¡Ay, oh, ¡Lo terminé, weón! ¡Lo terminé! ¡Por fin lo terminé, weón! ¡Puta que me costó, weón! ¡Ah, buena, buena, buena, buena, buena, compadre! ¡Lo terminé! ¡Pero ahora es pena! Ya ahora podemos morir. Porque ¿qué es lo que pasa? Ya después te tira... A niveles random, ¿cachai? Te va tirando a niveles random y... Es como que te empieza a probar a ver hasta dónde llegáis, ¿cachai? Es como que ahora me puedo divertir un rato, ¿cachai? Pero no tengo ganas de divertirme. Ya lo terminamos, ya estuvo bien. Que se destruye el edificio. Eso pasa cuando pierdes en el juego. Cuando se acaba y no puedes seguir avanzando ya. Pero el juego está terminado. ¿Ya? Uf, lo terminé, compadre, por fin. Ya, y ahí parte no. Bueno. Eso era... Jumpman Junior, o Jumpman Junior, como le decía yo. Qué bueno que lo puede terminar, que puede llegar hasta el final. Y la hice, weón, puta, que me costó, weón. Juego complicado, weón. ¿Eh? Brigida, la weón. Ya, ¿qué les puedo contar? Hay otro juego que se llama Jumpman, ¿cachai? Este es el Jumpman Junior, ¿ya? El Jumpman es la primera versión que está conformado por tres torres que uno puede ir pasando, Lo vamos a subir también y lo vamos a terminar, pero primero lo voy a revisar un poquito y después lo vamos a subir. Y este es el Jumpman Jr., que sería como la segunda versión, que es como para los pollos quizás, no sé, no, no es tan pollo el agua, ustedes se acaban de dar cuenta que no es fácil, ¿ya? Entonces, eh, bueno, más que todo, ya pudimos revisar todo lo que es Jumpman Jr., ya revisamos todos los niveles, ya cacharon que es complicado, hay que tener cuidado con las balas, con las arañas, con, weón, eh, las plataformas, muy brígido el juego, estoy tranquilo, weón, de que lo terminé. Hay que aprenderse también esa weá de... Por ejemplo, para formar la palabra Epic jamman Que ustedes vieron ahí como lo hice Y eso más que todo Yo este juego, puta, como les contaba Se lo cambié a un amigo por el F-15, Street Eggland en su tiempo, weón. Lo cargué en mi casa, le hice chupete Jugué mucho en la weá, jugué con mi viejo también Y puta, nunca lo terminé Pero aquí ya está terminado el juego Recuerdo recuerdo Qué bueno que están siguiendo el canal A quienes le dan like, a quienes se han suscrito La gente que ha estado opinando súper bien y qué bueno que terminé la weá, weón. Estoy muy tranquilo. Ya, pues, amigos. Les mando un abrazo, weón. Sigan viendo el canal y... Puta, parece que ahora voy a subir un jueguito que salió hoy día, weón, en... en Steam que es medio ochentero el, el tema gráfico. Así que bueno, eso. Qué bueno que pudimos terminar Jamban Jr. Y ahí está para ustedes en el juego del recuerdo. Les dejo un gran abrazo. No dejen de seguir el canal. Cuídense.